Bien, muchas gracias. Me uno, por supuesto, a los agradecimientos ya expresados. Y me perdonarán si, si personalizo, a, además, en Lucía de la Comisión, que me han venido constituyéndose desde hace un tiempo hasta esta parte como una este locutora clave y, sobre todo, muy amigable dentro de la red latinoamericana que precisamente nos vamos a, a realizar asamblea en estos días. Eh, traigo, además, saludos especiales de parte de Paula Brown, anteriormente fundador de la red y actualmente el Secretario General de la Comisión Interamericana, eh, con quien hemos estado eh, en comunicación en estos días justamente intentando promover, promover un mayor enganche desde la Comisión y su nueva oficina de Gran y Justicia con el tema específicamente de desaparición forzada, tema en que, por supuesto, las organizaciones mexicanas siempre van a estar al centro de las preocupaciones. ¿no? Bien, entrando ya en materia... Este, um, debo decir que encontré como algo desafiante encontrar un hilo conductor para mis comentarios, en particular hallar algo que decir que podría tener relevancia para contextos tan diversos como los que están representados en la sala. Y resulta siempre del todo más fácil, ¿no? más concreto, ilustrar con ejemplos tomados de contexto. Y ahí el inconveniente quizás es que el contexto que conozco más de fondo es el de Chile bastante distante, no solo geográficamente, sino en otros aspectos también eh, del contexto mexicano que, que hoy nos, nos acoge. Y los contrastes y la, la diversidad son muchos. Incluso si nos acotamos, para demarcar un campo más o menos abordable, a lo que podríamos llamar heurísticamente los contextos de justicia transicional, es decir, los países susceptibles de alguna manera de denominarse como post-autoritarios o post-conflicto armado interno, aunque eso del post es bastante relativo ¿no? en algunos casos. Pero con ello quiero decir, eh, quiero referirme a los nueve países que tienen de la región legados de violencia política intensiva y extensiva, demarcable con una periodización ya terminada, en que se han utilizado el discurso y las herramientas de la justicia transicional. Y ellos ya son muy diversos, incluso dentro de esos dos grandes bloques que podríamos localizar, casi en el Sur por una parte y en Centroamérica y el Perú por otra. Y si agregamos además a México en ese contexto de macrocriminalidad atravesada por las dinámicas de narcoestado, de violencia organizada, con desapresión eh, más actual con migrantes en tránsito, entre otros grupos, si nos desdibuja crean más la pretensión de poder decir ¿no? cualquier cosa que vale, que vale para todo. Eh, entonces, creo eh, que una primera pregunta que siempre debemos de hacernos ante este escenario es precisamente qué justicia o qué, cuáles justicias Estamos procurando y podemos esperar para uno y para el otro contexto, ya que si bien el título formal del panel habla de justicia, sin más, es decir, una acepción eh, potencialmente amplia, quedaba claro, adentrando en las preguntas más específicas que nos planteaban las y los organizadores, que se estaba pensando sobre todo en justicia formal y, y más específicamente en justicia penal, es decir, persecución penal de graves violaciones, me parece una enfoca absolutamente posible, permisible y a veces necesario. A la vez cabe recordar que, que al hacerlo estamos dejando de lado, no solamente a otros atropellos y otros actores, sino también a otras críticas y consideraciones sobre el concepto mismo de la justicia. Muchas, críticas de, de, de, muchas de esas críticas formuladas y apoyadas por las mismas defensores y defensores de derechos humanos que nos ocupamos de accountability por crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado, cuando sean del pasado. Y esas críticas, eh, originadas literalmente de, de tradiciones indígenas, y indigenistas, feministas, dependentistas, y de líneas de pensamiento jurídico crítico, eh, apuntan, entre otras falencias, a lo colonial, lo neocolonial, lo reduccionista, ...y de otra manera eh, las la, la deficiencias ontológicas de nuestros sistemas de justicia en general... ...y de nuestras prácticas penales en particular. Y, y no me refiero en, ahí solamente a las contracciones o las áreas grises en, en que caímos a veces en el cono sur... ...al fomentar, por ejemplo, el uso de prisión preventiva, casi como una forma de castigo alternativo... ...cuando se trata de militares perpetradores de crímenes de la humanidad a la vez que nos oponemos enérgicamente a ella cuando es usada como una forma de control social contra jóvenes pobres. Si no, también me refiero a cosas más de fondo. Creo que cuando postulamos que esa misma justicia, que con razón cualificamos como deficiente, insatisfactoria, eh, debería de empezar a responder o a responder mejor ante graves crímenes, siempre conviene preguntarnos cómo y hasta qué punto primero debe ser reformada para que sea apta, adecuada al propósito. Ya sea a nivel de normas, actores o prácticas. O si acaso es que creemos que el mismo proceso de tener que responder ante crímenes graves puede ser causa de reformas o cambios o mejoras en el sistema de justicia o en su cultura operacional. Y en eso, en mi experiencia es que sí, es algo de eso sí puede suceder, si bien no, no es automático, hay quien lo construyendo el camino. Pero de lo contrario, es decir, si no va a haber ni reformas para ecuadimentar, ni reformas como consecuencia del andar. Nos toca determinar cómo convivir eh, cuando somos, seamos promotores y damos de, de accountability en forma eh, de, de justicia penal con la contradicción que encierra en apoyar y en promover que esa, ese sistema de justicia, el existente, el deficiente, sea un repositorio de las esperanzas, anhelos y reivindicaciones de justicia, sean estas nuestras o las de familiares, de víctimas y de sobrevivientes. Eh, en particular, que si consideramos que, tratándose de un enfoque en justicia por violaciones graves, un enfoque que, insisto, encuentro muy atendible, casi indefectiblemente en los hechos se va a configurar una jerarquía de este tipo en que son muchos los crímenes, por tanto son muchas las personas que van a ir quedando fuera de, del ámbito de, de, de nuestra eh, atención. Porque lo que les sucedió no fue lo suficientemente grave, comillas, o lo suficientemente masivo o sistemático o visible, porque lo cometió el actor equivocado, el Estado a veces lo no, el no estado, o porque está prescrito, o porque no es suficientemente estratégico trabajarlo, o porque aún es amnistiable, por ejemplo. Así recuerdo eh, un señor, por ejemplo, que todos los años visitamos en la escuela de campo del equipo peruano de antropología forense, el único sobreviviente de una masacre rural, quien ha dado testimonio más de 20 veces ya, para reparaciones y para juicios o posibles juicios eh, por otros, por las personas muertas en este masacre. Por él, para él no hay nada, no nada. Y dice una y otra vez, hubiese sido mejor para mi familia si me hubieran matado, así mi familia tendría algo. Entonces, esa tensión entre sentir con cada fibra de nuestro ser que la justicia para todas y todos es necesaria eh, pero no, y no creer a la vez que la justicia de siempre da abasto ni sea capaz de proveerla, se manifiesta una que otra vez eh, a veces un escepticismo bastante fundamentado eh, de parte de quienes saben en carne propia que, que lo que suele suceder, eh, al menos en los espacios estatales, ¿no? Eh, y ahí me acuerdo de nuevamente de una, una eh, dirigente conocida de, de, de familiares en Chile que, que en el encuentro con un Longo Mapuche, un dirigente indígena en el sur de nuestro país, le increpaba, le decía que ante la, la reapertura de la lista, la nómina de víctimas reconocidas de parte del Estado, que él tenía la obligación de insistir que de su comunidad fueran a denunciar los casos de desaparición y ejecución que habían quedado fuera. Le decía, todos sabemos. Que, que, que la perpetración contra las comunidades indígenas de dictaduras quedó muy subestimada. Ustedes tienen la obligación de ir a, a denunciar estos casos para que haya más verdad, para que haya más justicia. Y, y él la miraba con una tranquilidad y, y luego hizo este gesto ¿no? y me dijo, mire, señor, nosotros los mapuches venimos desapareciendo en Chile más o menos de tiempos de Perú de Valdivia en Alemania. Y la verdad, y fue muy, muy, muy cruel, ¿no? La verdad, dijo, esta altura es una veintena más, una veintena menos, casi no nos damos. Es decir, un tema de proporciones, un tema de, de, de, de dimensiones. O, o tres hermanas en Guaya, en Perú, quienes perfectamente empoderadas, activas en la búsqueda de su padre, asesinado por su entero, nos dijeron también al equipo de, de Le Paz, justicia no queremos, porque justicia en esta vida para los pobres no hay o las familias de México que prefieren buscar, exhumar, identificar y enterrar a sus propios seres queridos, porque lo peor que puede suceder es que el Estado se meta, o que el Estado sepa en qué andas. Y eso levanta, primero, el interrogante, el dilema de qué hacer cuando la víctima aparentemente no quiere justicia, o al menos no la está entendiendo ni la misma forma que, que yo. Dilema que volveré a, a mencionar en un momento más. ¿no? Pero, segundo, el dilema, de, de, de, de justicia dónde, en qué nivel o en qué niveles simultáneos quizás deberíamos de buscar y procurar esa justicia. Si aceptamos, eh, aceptamos eh, justicia comunitaria, justicia a nivel subnacional, entonces probablemente estaríamos conviviendo con respuestas muy diversas, incluso en de su, anticrímenes de su, en su esencia similar, con resultados en zonas rurales probablemente diferentes a los los resultados en zonas urbanas, con anhelos también y pretensiones distintas en, en otro espacio. Vamos a procurar más bien que todo si tenga una judicialización formal, central, estatal o vamos con complemento como sustituto a organismos internacionales regionales, lo que es el sistema interamericano o a lo, a lo internacional, a nivel de la ONU para que actúen o bien como fuente, fuente de principios, de normativas, de jurisprudencia, en derecho internacional de derechos humanos, en derecho internacional humanitario, en derecho público en general. Si se trata directamente de buscar foro en, en lo internacional, no solamente de, de traer normativas que nos sirven, apostamos a que directamente a persecución penal en esos foros externos, la Corte Penal inter inter inter Internacional, que en el caso de nuestros intereses demarcados. Eh, no podría actuar directamente por razón de, de, de, de, de una temporal, más que por Colombia y eventualmente, muy eventualmente, México. O bien apelamos a los tribunales del tercer país, como ha sido el caso recientemente de las causas plan interregionales en los países con el sur, Causas por El Salvador y por Chile en Estados Unidos, causas por Argentina y Chile, Guatemala y El Salvador en España y ahora la vuelta de mano con al menos una causa por España, por las víctimas del franquismo, eh, siendo visto en, en tribunales argentinos. Y en relación a esa diversificación de niveles y de foros posibles que podríamos denominar creo la transfrontalización ya de los esfuerzos ante impunidad en y desde y para la región latinoamericana, eso que son hecho más, más bien empírico que teóricos, es algo que estamos observando, creo que cabe remarcar al menos dos cosas. Primero es que el enfoque en responsabilidades penales de individuos ya, desde ya se disipa cuando los sistemas regionales de derechos humanos aparecen en el cuadro. Porque las actuaciones ante el sistema regional incluyen hacer lobby ante el Centro Americano, la que acaban de nombrar, en relación a su mandato, que es más bien político de promoción. E incluso cuando algo termine en la Corte, trata responsabilidades de nacionales del Estado, no responsabilidades penales directamente, ¿cierto? Y es ahí también que entran como alternativa a la hora de deducir y hacer efectivo responsabilidades estatales indirectas por infracciones cometidas por actores armados no estatales e incluso antiestatales, las guerrillas, etc. Es decir, el Estado, sus responsabilidades, sus deberes en materia de no haber prevenido, de no haber imprimido. Eh, a veces está claro que esas actuaciones y ir al sistema interno inter inter inter Regional, al, al ir a, a insistir en responsabilidades internacionales del Estado, sí buscan gatigar a la vez juicios penales dirigidos contra perpetradores como individuos. Hace poco se admitió, por ejemplo, un reclamo masivo por organizaciones de expresos políticos chilenos en la Corte Interamericana, justamente contra la delegación del derecho a la justicia por, el, por no haber eh, iniciado el Estado de Chile de oficio causas investigaciones por tortura. Pero también esas actuaciones ante el sistema interamericano versan sobre todo aspectos de justicia y transición. sobre verdad, sobre justicia, sobre reparación, sobre garantías de no repetición y, y de memoria también. Y de modo creciente, hasta, hasta la Corte, y la bastante fino en estas causas, en ordenar reparaciones materiales, económicas, simbólicas, en ordenar apertura de archivos, en ordenar una serie de cosas más allá de solamente investigación y responsabilización penal de los individuos responsables. Eh, esas son las cosas que, que, que a Malarín y otros de Sataniquicio, que dicen, no, aquí la Corte se está limitando a su, a, su, eh, a su mandato, digamos. Y Ariadurizky y otros también, creo, tienen sus reparos sobre hasta qué punto la Corte está capacitada para ordenar medidas eh, realmente apropiadas en cada uno de los ámbitos en que hoy es activista. Pero muchas veces, no siempre, ese activismo de la Corte y diversificación de la materia eh, que ve y que ordena en relación a estos crímenes, es producto de la insistencia, de la creatividad, de las peticiones de recurrentes, sean estos sobrevivientes, familiares y o mediadores y gatekeepers, por qué no decirlo de aquellos, en la forma de movimientos y organizaciones de derechos humanos nacionales y regionales también. Y una, una segunda observación relacionada es que entonces, y contrario a lo que podríamos haber esperado, que a mayor internacionalización, mayor universalización, el efecto de estos tantos boomerangs y bypass y estrategias que vuelan entre niveles y regionales no es la de uniformar la respuesta a crímenes graves, sino muchas veces diversificarla, pluralizarla. Ello porque obliga primero al Estado-Nación a comprender sus responsabilidades más ampliamente, estableciendo, por ejemplo, que el Estado debe reconocer el principio de reparación colectiva a comunidades indígenas, o considerar el impacto diferencial por género al cuantificar el daño, o bien considerar como víctimas directas, no secundarias, a familiares de, las, de los detenidos de desaparecidos. Es decir, la generación de un sistema complejo en el sentido técnico significa que el agregar espacios internacionales a los nacionales y el dotar a actores subestatales de acceso a esas instancias y espacios eh, abre también una manera en que los, actor los actores no estatales minoritarios y antes excluidos y excluibles de su estado adquieren agencia internacional, casi ciudadanía internacional, cuando no tienen una ciudadanía efectiva a nivel de su propio estado. Es por eso creo que si es que se puede hablar de una cascada de justicia, esa cascada fluye no solo de, de arriba hacia abajo, sino también en el sentido contrario. Es decir, de abajo hacia arriba y de ahí para los lados hacia otras regiones, otros países. El derecho internacional y la práctica internacionalizante de la accountability sube, no solamente baja, ni menos aún bajan desde el norte. Entonces, así como tenemos una convención internacional contra Desaparición forzada, porque tenemos una regional que le antecede, y ello por insistencia de Argentina y otros estados de esta región, y así como tenemos los llamados artículos argentinos en la Convención de los Derechos del Niño, del mismo modo América Latina hoy es sin duda el mayor productor de jurisprudencia contundente, consistente, mucho más consistente que la de la Fuerza Europea en materia de justicia institucional. Y es lejos el menos tolerante la impunidad. Una vez que dejó de lado la diferenciación, una vez que la misma, el mismo sistema interamericano deja de, de lado, deja de aplicar la diferenciación que antes trazaba entre amnistías por origen, democráticas o no, y empezó a evaluarlos ya en términos de su legalidad, ¿no? su legitimidad estrechamente entendida. Esa jurisprudencia y el activismo civil, que también es activismo judicial, ¿eh? dentro de, de, de la Corte y dentro de algunos de nuestros países, el, el, el activismo que produjo esa jurisprudencia viaja, prolifera y genera nuevos sincretismos, nuevas interacciones y, y nuevas culturas legales yo creo que la dinámica en relación a la localización de las noticias mal llamadas internacionales eh, llega a ser similar entonces a las, que vivimos, eh, a las que vimos observando el fenómeno de la globalización lo que se creía en un momento iba a ser una fuerza únicamente hegemonizante fue globalizándose, es decir, fue creando diversas versiones alternativas y múltiples. Y eso en, en parte porque forma, eh, sostiene y, y, y, y, y nutre eh, esas comunidades horizontales de activismo, comunidades que son jur eh, jurídicas, ciertamente, pero son políticas, son simbólicas y afectivas, a la vez que jurídicas y estratégicas incluso atraviesan regiones, pero que para las que nuestra región tiene dos tremendas ventajas prácticas, en la forma de dos idiomas oficiales, mutuamente comprensibles, más o menos, por español nos entendemos en la red, y con tradiciones y sistemas de justicia oficiales que responden ciertamente a una misma imposición colonial, por cuanto, por ende, son más comparables. Es decir, nos podemos entender casi en lenguaje hablado y escrito y el lenguaje jurídico entre los países de América Latina, mucho mejor que, por ejemplo, los actores similares en Irlanda del Norte se entienden con los de la éxito de Flavia, y que no tenemos ni un idioma común, digamos, sin que operar. Y esa misma red latinoamericana en justicia social creo que es un ejemplo, una expresión de aquello. Y nuevamente tenemos unas consecuencias inesperadas de estas violentas imposiciones coloniales, que pueden a veces ser instrumentalizados este para bien. Yo creo que en el escenario internacionalizado y también en el doméstico vemos una creciente diversificación de tipos de acción en la justicia. Ya hemos observado que las acciones entre el sistema son por eh, responsabilidad internacional de los Estados, no responsabilización penal directa de individuos, perpetradores. ¿no? También las causas eh, del Centro de Justicia y Accountability en Estados Unidos han sido demandas civiles, no de denuncias penales, y creo que el creciente uso del derecho civil también eh, para estos temas es algo que debemos de remarcar y analizar, y esas mismas causas en Estados Unidos, eh, eh, interpuestas, eh, digamos, por, eh, por exiliados, por estadounidenses, salvadoreños, chilenos, han redundado entre otras cosas en deportaciones, deportaciones este, por infracciones migratorias, ¿no? de, de, de exiliados salvadoreños. Quizás es otro como ironía, ¿no? ¿Vale? El uso para bien, según nosotros, de instrumentos o tendencias de, de deportaciones, y, en las cuales no siempre estamos de acuerdo cuando suceden por otros fines. ¿no? Pero se ha visto también el uso de recursos de amparo, avias data, acciones que van a favor o en contra de determinadas decisiones administrativas, ejecutivas, por ejemplo, acciones contra ciertas decisiones de la Comisión de Amnistía en Brasil, o acciones que van dirigidas no contra un individuo, demandas civiles, sino contra el Estado como colectividad. Eh, y o contra la constitucionalidad misma de disposiciones de amnistía, como la acción interpuesta por nuestro colega Benjamín aquí presente. Y, y vale decir, por supuesto, <ríe> la, la otra cara de esa moneda, eh, esa misma diversificación eh, de ambos tipos, eh, de, de actores y de tipos de acción, eh, se ve entre los actores pro-impunidad, es decir, se forman agrupaciones del abrigado. De los exmilitares en el Sur. Los acusados también girieron sus recursos dilatarios y defensivos de todo tipo. Recién esta semana, en 10 días de cambio de mundo al gobierno derecho derecha en Chile, 70, los 70 exmilitares chilenos expresados también en los últimos años interpusieron masivamente recursos de protección, exigiendo indulto y/o poder cumplir sus condenas en represión domiciliaria. Es decir, así como los ricos también lloran, los percuchadores también tienen sus abogados. Sus abogados y buenos. Y esta es una de las desventajas estructurales, creo, del uso del sistema de justicia formal, ese sistema con sus sesgos y sus, sus, sus, sus, sus, sus problemáticas, eh, que de algún modo es imposible o nos es muy difícil sostener durante mucho tiempo una ventaja estratégica. Es decir, se dan cuenta, nos alcanzan y a veces no llegan a la ventaja. Eh, ni tampoco vamos a tener nunca una igualdad de armas en ese sentido. Y ¿no? eh, es ahí que veo primero la importancia de diversificar acciones, es decir, no depender solo y exclusivamente de la judicialización ¿eh? para dar respuesta a estos crímenes graves. Y segundo, la utilidad de buscar cultivar que no sea cosa de familiares y sus partidarios, sino del Estado, asumir parte del protagonismo, asumir su deber en, en iniciar de oficio y apoyar la persecución penal. Entiendo que eso suena muy utópico aquí, y para algunos contextos es francamente inimaginable. Pero sí lo hemos visto en algunas partes, en algunos lugares, y, y siempre ha partido desde poco, para ir luego eh, sumando eh, y, y creciendo. Creo que sí se percibe eh, en varios países, eh, con eso quizás eh, termino, una, eh, como una, una, una difis, disipación o bien como una debilitación eh, de este antiguo eh, lío divisorio rígida entre Estado y no Estado. En particular una supresión parcial, insisto, no es más que parcial, de ese binario casi maniqueo, del no, lo no, todo lo no estatal es bueno, ilusión en que no caen nuestros colegas eh, mexicanos y colombianos, y todo lo estatal es malo y siempre lo va a seguir siendo y no tenemos posibilidad ni de alianzas ni de, de formar, digamos, eh, de puentes ahí y, y, y lo, estamos, lo vamos superando porque con el paso del tiempo si bien por supuesto no solamente con ello en algunos o incluso en muchos de nuestros países personajes del mundo de derechos humanos o al menos gente formados en ese mundo en esa cultura, empiezan a entrar en algunas funciones estatales se transforman en jueces en fiscales, en forenses, abogadas y abogados ya trabajando para órdenes de derechos humanos estatales propiedad de guías, fiscalías especiales y etcétera algunas de sus personas son además familiares y sobrevivientes, y por supuesto su actitud, su desactividad, una vez dentro del Estado, es mayor que lo que había antes. Hay excepciones notables, generalmente a nivel ejecutivo, como fue la presidencia de Mujica en Uruguay y las dos que Chile en Chile. Pero bueno, en términos de actores del sistema de justicia propiamente tal, algo yo creo que se, se vive de eso. Y último, como antes mencioné un tiempo, termino. Diciendo que una parte es un recambio generación natural, Entonces, una parte es que gente del mundo de derechos humanos entran en esas funciones y podemos y debemos, creo yo, eh, tender puentes y, y, y formar un poco en claves, accountability, dentro de estados bastante hostiles estructuralmente. También con un recambio generacional natural entre instituciones, y obviamente eso es un fenómeno más que los contextos que más la data, como son precisamente los que más conozco. Han llegado nuevas personas, gente joven, fiscales, peritos, hasta policías, aunque ustedes no crean, que, que eh, han dispuesto, han mostrado disposición a cambiar, como es el caso del detective Sandorayete y otros en Chile, han protagonizado ellos mismos los cambios en crear una... Um, mejor, digamos, eh, persecución penal de graves crímenes. Por supuesto, no sin mucha resistencia interna, ya acarreando para ellos mismos costos profesionales y personales muy altos. Pero a veces creo que, al menos en el sur eh, eh, habíamos pecado de estar tan socializados, tan condicionados. Primero, a ver al Estado de manera no diferenciada, como el enemigo siempre. Y segundo, a buscar y a exigir un cambio visible, dramático, de una vez, por todas y desde las cúpulas, que perdimos en un principio, no nos dimos cuenta de sus señales, perdimos oportunidades para cultivar amistades, alianzas dentro de las instituciones, al menos a nivel de mandos medios y de gente más joven. Hoy por hoy, yo creo que este viejo prejuicio está revirtiéndose un poco en, en, en atención a las experiencias de los últimos años. Hay un creci creciente involucramiento de personal técnico en aspectos de los juicios. Aquí está el equipo de servicio médico-legal chileno, por ejemplo, el programa de derechos humanos también del Estado. Y en eso no se espera ni se necesita ningún compromiso especial de esas personas, más allá de una competencia básica y la disposición de cumplir con su trabajo. Y eso a veces, curiosamente, ayuda mucho más que tener personas de clara afin afinidad ideológica en posiciones de gran poder. Eso sí, estamos hablando de justicia, términos de avances incrementales caso por caso, la calidad técnica de la investigación y por ende el resultado que se puede esperar. Entonces, para que estos microcambios sean de personas, como digo, insisto, esa porosidad que se ve en que las instituciones estatales no son un muro que no ceden ante nuestra insistencia, eh, o el recambio con, con una generación nueva de, de, de, de funcionarios, para que estos microcambios se den, luego se masifiquen y se vayan quedando, se requiere algo para fijarlos para tratar de, de tornarnos inamovibles o al menos difíciles y políticamente costosos de revertir Es decir, cómo aseguramos que esto avanza y que no viene de eh, nuevo hacia atrás. En algunos casos, pocos, casi exclusivamente diría yo en Argentina, esa fijación ha sido por una capacidad de movilización mayor, una disposición general del público, aparentemente mayoritaria, al menos hasta donde se puede percibir desde fuera, de apoyar la noción de repudio a estos crímenes, de justicia por crímenes del pasado. Pero en, esta, en esa capacidad de respuesta movilizada, yo creo que Argentina es casi queda única, incluso ni el Conosur. Y en otros casos, por tanto, el desafío ha sido cómo tratar de apoyar, reforzar esos cambios duraderos cuando hay poco apoyo o cuando hay poco apoyo de peso. Es difícil, sin duda, intentar institucionalizar en Centroamérica la valor y el tesón de una Claudia Paz y Paz o una Yasmin Barrios cuando su apoyo decide más que nada fuera de los circuitos de gobierno y o es poco, poco numeroso o es bien numeroso pero es poco poderoso. Es decir, cuando los poderes prácticos todavía pesan mucho más que grupos de familiares o grupos de sobrevivientes, cuyo origen lamentablemente los sitúa entre las y los históricamente excluidos. Y en circunstancias así, yo creo que las redes regionales y de la visibilidad internacional sin duda sí tienen su, su, su rol, ha sido algo de ayuda. Crear una comunidad de referencia compartida de actores pro accountability, independientemente de que se sean estatales o no estatales, e incluso entre países vecinos, yo creo que puede ser particularmente importante donde hay actores que en forma de, de individuos nos quieren eh, ayudar pero que carecen de apoyo interno, eh, de, de, de uno dentro de sus propios estados eh, porque creo que a todo costo queremos evitar una dinámica de dar un paso para adelante y dos hacia atrás de que el resultado varía de administración y administración, sale y sale de aporte incluso de causa en causa y, y quedarnos como participantes o espectadores de un partido de fútbol, esperando a ver si logramos marcarle más goles a ellos que a ellos a nosotros. Eso es demasiado importante como para ellos, ¿no? Eh, entonces, valorar cada batalla judicial, sí, pero no perder el norte en, en, en, en no dejar, no arriesgar, dejar buena porción de las víctimas o del público fuera o atrás. O si sea, no queremos eh, logros. Eh, Victorias técnicas, abstractas, en que los abogados pueden celebrar, porque se sentó un presidente, pero y que no avance la percepción de justicia que tienen las víctimas ni el público en general, ni tampoco avanza la capacidad sistémica, ¿no? Del sistema de justicia. Y en eso yo creo que nos los, los, los convoca, nos corresponde ver cómo entre todos apoyarnos para ir construyendo justicia y que a la vez algo tiene de garantías de no repetición. Bien, gracias. Eso. eventos en los años finales de los 90 y principios del milenio y creo que son fundamentales para crecer en, y enriquecerse de las experiencias de otros. Miren, sería imposible eh, transmitir en 20 minutos eh, un poco de mi experiencia y de muchas de la experiencia de mucha gente con la que he trabajado. Entonces voy a tratar de dar un... Un pequeño repaso en lo que me he involucrado con otras gentes y tratar de aportar a esta experiencia. Me hablaron, o me plantearon que hablaran, mejor dicho, sobre la impunidad de ayer y de hoy. Y eso en mi práctica profesional, pues lo, lo vivo a diario y lo he vivido. Y creo que sí hay, hay logros y hay cambios, que a veces son efímeros, pero hay. Guatemala es un país eh, altamente con población indígena, un país que tiene el 60% de pobres, un país que tiene el 25% de extremadamente pobres. Y como decía o dice en uno de sus libros el doctor César Barriento Pellecer, en las democracias los ciudadanos tienen la libertad de ejercer libremente sus derechos y aspirar a una vida digna. Pero cuando en las democracias hay poblaciones que solo viven para sobrevivir, no es democracia. Y eso es lo que es Guatemala, donde la mayoría somos pobres. La fotografía de esta presentación, yo no sé cómo la hago para la presentación porque la tenemos muy lejos. Entonces, le decía, la fotografía que ven ahí es solamente un, un expediente y ese es este, parte del expediente del caso de genocidio. Yo solo quería, un momento. pues solo quería pues, mostrárselas nada más para, para que me entiendan y obviamente hemos conseguido varias sentencias que voy a tratar de explicar algunas, entre ellas, la que se conoce internacionalmente es la de genocidio, pero son muchísimas sentencias, bueno, decir muchísimas también es, es ser bastante optimista, pero hemos conseguido varias, varias sentencias. Pero Guatemala, como dije, es un país altamente de población indígena y el racismo y la discriminación es muy fuerte. Y eso es lo que nos ha mantenido al margen de aspirar a un país democrático de inclusión y de igualdad. Este video es lo que representa el pensamiento de las élites guatemaltecas sobre los pueblos indígenas y, y para que seamos respetados como pueblos indígenas en Guatemala, porque nos como que nos miran como salvajes, como que nos toman como que no tenemos razón, como que no, como que saben, como que piensan que no tenemos dignidad, pero somos seres humanos igual que, que las personas que en el mundo entero. ¿no? Este video es una audiencia temática que tuvimos en la Comisión Interamericana sobre el Programa Nacional de Reparación. Hay más de 50 casos presentados por el cumplimiento del Estado en cuanto a la reparación de las graves violaciones a de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de ese nivel de donde se mira a alguien como salvaje, como que no somos seres humanos... Cuando estamos ante esa situación, el proceso de lucha contra la impunidad y por la justicia se hace más complicado. Pero en Guatemala, yo lo puedo decir con mucho orgullo, los pueblos originarios tienen más de 500 años de estar resistiendo la invasión, de estar resistiendo la imposición. Y tenemos, me llevaría mucho tiempo contar todo, pero tenemos una reseña histórica desde la invasión, la colonia, hay una época liberal, hay una época de revolución en Guatemala, hay una época de conflicto armado y hoy vivimos una época de despojos por el extractivismo internacional de las empresas. Y los pueblos originarios en Guatemala han resistido todos estos avatares por más de 500 años. Y lo voy a explicar más adelante. Pero en la lucha contra la impunidad y por la justicia, pues yo tengo ese privilegio de ser abogado inmediatamente después de los Acuerdos de Paz. Y hay un acuerdo que se firmó aquí en México en 1994, que es el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Y este acuerdo, el gobierno se compromete a luchar contra la impunidad, pero también se compromete a calificar y tipificar las desapariciones forzadas, a promover internacionalmente las mismas como crímenes de lesa humanidad y a promover que no haya entidades que promuevan o escuden la impunidad de graves violaciones a derechos humanos. En este sentido, pues hay casos emblemáticos, no es posible tener acceso a la justicia para cada uno de los casos. Entonces hay casos emblemáticos. Dentro de esos, pues, he tenido también ese privilegio de ser abogado de muchas de estas víctimas en estos casos emblemáticos que voy a presentar, que les dan la idea o lo que quiero es que transmitirles la experiencia y que les dé la idea de este proceso de más de 20 años que llevamos tratando de conseguir acceso a la justicia, luchando contra la impunidad. Y creo que alguna rajadura de ese muro de impunidad hemos logrado. Y para empezar, tenemos un caso súper emblemático que es el caso de la masacre de Río Negro. Río Negro es una comunidad de un pueblo indígena mayachí en donde por construir una hidroeléctrica, el proyecto del siglo, del desarrollo económico del siglo le llamaba, porque se iba a construir la mayor represa de Centroamérica en los años 70, finales de los 70, pero para eso eliminaron o tenían la intención de eliminar a un pueblo entero, que fue la Comunidad de Río Negro y ahí hemos obtenido dos sentencias internas, una sentencia en la Corte Interamericana, pero lo que quiero dejar claro es que este caso, su primer juicio fue en 98 y fue contra autores materiales de muy bajo nivel. Eran patrulleros, y esos patrulleros eran mayas, igual que las víctimas. Mayas que fueron utilizados por el Estado para eliminar, eliminar a sus hermanos con una fuerza sanguinaria increíble, matar niños, mujeres, con sus propias manos, manchándose sus manos de sangre. Bueno, no puedo describir todo lo que pasó en esa masacre y logramos, una sentencia por dos asesinatos, cuando el peritaje de antropología forense decía que como mínimo había 143 víctimas, 143 usamentas de seres humanos. Pero así estábamos en ese año, el sistema no respondía ante este tipo de crímenes tan altos. ¿Y quién promovió este, estos casos? Pues las víctimas, Jesús Tecú, Don Carlos Chen. Sobrevivientes de esta masacre promovieron esto. En Guatemala tenemos la figura del creyente adhesivo, que es importante decirlo acá. Somos los que impulsamos estas investigaciones. Difícilmente el, el, el Estado promueva de oficio la investigación. ¿Por qué? Porque fue el mismo Estado el que las cometió. Y sigue incrustada aquella élite militar y empresarial que ha manejado el Estado, sigue incrustada en el Estado, entonces no, no tienen la voluntad de investigar. Pues esto que miran aquí es un pequeño reporte fotográfico, pero la persona que ustedes ven en el Se Busca todavía cobra su pensión económica como militar retirada y tiene una orden de aprehensión desde abril de 2013. Ustedes ven ahí, ahí están los acusados, bueno, no tengo un señalador, están los acusados, está Jesús, está Don Carlos, de esta eh, masacre que conllevó paralelamente una negociación de alto nivel por los eh, daños y perjuicios que ocasionó la, la represa, que duró 10 años la negociación, pero que hoy tenemos una reparación y una deuda del Estado de más de 1.200 millones de quetzales que tienen que pagar en reparaciones a las comunidades afectadas. De eso pasamos muy rápidamente hasta el año 2003, del 2003 al 2009, donde liberamos una gran batalla porque en Guatemala por fin se juzgaran y se cumpliera aquel compromiso de lo, del Acuerdo Global de Derechos Humanos, las desapariciones forzadas. Eso es el caso de Choatalonga. El caso de Chuatalún es el primer caso en Guatemala que se juzgó y se condenó por el delito de desaparición forzada. ¿Qué logramos? ¿Qué es lo importante de este caso? Este caso es importante porque logramos que por fin la Corte de Constitucionalidad, en una sentencia, estableciera que efectivamente se podían juzgar las desapariciones forzadas. ¿Esto por qué? Porque la defensa de los militares, o en este caso de un comisionado militar, planteaban que de acuerdo al principio de legalidad no se podían juzgar desapariciones forzadas cometidas durante el conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque el, el delito se tipificó en Guatemala hasta 1996. Pero lo importante de este delito es que tiene una naturaleza permanente y que día tras día se está cometiendo mientras no se conozca el paradero de la víctima. Y por eso la desaparición forzada en sus elementos, bueno, no voy a hablar técnicamente porque no todos son abogados, pero entre una de las, de las cosas más importantes para demostrar la desaparición forzada es el paradero de la víctima. Es negar ese paradero. Y el dominio del hecho de ese paradero lo tiene su autor. Y eso es lo que la Corte finalmente estableció en Guatemala, y no tienen idea todo lo que hicimos para que finalmente esos magistrados de esa época decidieran eso. Tuvimos visitas del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, tuvimos un amicus que fue enviado directamente desde Ginebra por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, tuvimos otro amicus de la Comisión Internacional de Juristas, tuvimos visitas de muchos juristas renombrados para que le fueran a hablar a los magistrados y explicarles la naturaleza permanente, del crimen de desaparición forzada este es un caso súper emblemático que es la masacre de las dos R's un caso en el cual eh, se también se eliminó totalmente una comunidad las fotografías que ustedes ven evidencian lo trascendental que fue este caso en este caso se investigó Toda la cadena de mando militar llegando hasta el general Ridomón, que hoy sigue siendo procesado, aunque todavía no hemos llegado a juicio en su proceso. Pero aquí elevamos el nivel. Aquí ya no solamente tuvimos solamente una exhumación y testigos. Aquí ya no juzgamos a patrulleros civiles. Aquí juzgamos a la patrulla élite de Caiviles es decir, una patrulla de soldados élites, los mejores soldados del país, a quienes les encargaron la ejecución de esta masacre. Este caso no se logró sino porque hay una mujer valiente que lleva una vida entera de lucha por los desaparecidos, que es doña Aurelena Farfán, no lo puedo dejar de mencionar porque es ella la que ha empujado la investigación de este caso. No se ve mucho en, las, en la fotografía, pero es la persona que está al lado del señor que está en medio. Y gracias a ella, este caso tiene una investigación enorme. ¿Por qué? Porque se logró establecer cómo se destruyó la comunidad del 6 al 8 de diciembre de 1982. Cómo fue la operación planificada desde los altos mandos. ¿Cómo se encargó esto a la Fuerza Especial de Caiviles, a la Patrulla Especial de Caiviles, que eran los, los instructores y los subinstructores de la escuela Caibiles? Es decir, no eran ni siquiera solo cualquier Caibiles, eran los mejores Caibiles. En, esta, en este caso, doña Aurelena empujó fuertemente caso, el caso ante el sistema interamericano, ante el sistema nacional pero el sistema interamericano lo utilizamos para fortalecer el sistema nacional, no con la intención de solamente ir a buscar justicia al, al sistema interamericano, sino para fortalecer el sistema nacional. Y es así como en el año 2000 se firma un acuerdo de solución amistosa, en donde el Estado cumple casi con un 80% de sus compromisos, pero deja de cumplir el más importante, que es el acceso a la justicia. Y no tienen idea todo lo que hicimos para romper ese acuerdo de solución amistosa en el año 2004. Esto paralelamente en el mismo año 2000, coincidencia, pues ordenándose 17 órdenes de ampliación contra los miembros de esta patrulla de élite, quienes con abogados altamente conocidos con abogados que tenían altas influencias, como hoy se está descubriendo y eso ha existido siempre dentro del sistema de justicia, pues bloquearon el proceso penal por casi nueve años. Y cuando yo digo, es que nos bloquearon el caso por nueve años, la gente a veces dice, o sea, en esos nueve años no hicieron nada. Pues fue cuando más hicimos. Siempre estuvimos preparando el caso como que mañana fuera el juicio. Siempre estuvimos buscando documentación como que si mañana teníamos que presentar la prueba. E increíblemente, y aquí está Kate y no me dejará mentir, en ese proceso de búsqueda, pues esos nueve años nos sirvieron incluso para encontrar un documento fascinante de los desclasificados de Estados Unidos, en donde se relataba sino otra cosa más que el Estado lo sabía lo tenía que haber sabido, porque lo sabían los Estados Unidos en el mismo mes de diciembre de 1982, en un reporte donde se habla que efectivamente la vía de las dos Rs posiblemente haya desaparecido por una patrulla de soldados, de soldados élites. Eso... Eh, conllevó también un trabajo enorme en el sistema interamericano hasta llegar en el 2010, noviembre de 2010, a una sentencia. Pero esto que hablo de estar empujando las investigaciones como que si mañana lo tenemos que hacer, también es importante porque las ventanas de oportunidad, como se dijo anteriormente, pues de vez en cuando se abren. Pero ¿qué pasa si no nos estamos preparando para esos momentos de oportunidad? En el 2009, a la Corte Suprema de Justicia llegó el doctor César Barrientos Pellecer, un notable jurista que pagó con su vida todos sus esfuerzos de vida que él hizo para estar en ese momento, para dar la lucha desde adentro. Pues, él creó algo que se llama los autos de auto ejecutividad, que es algo muy sencillo y lo que dicen es que pues los países democráticos cumplimos nuestras obligaciones internacionales de buena fe y hay salvaguardas para eso y que si con, no consentimos la competencia de la Corte Interamericana lo que toca es cumplir y eso fue, fueron los autos de ejecutividad esta sentencia se auto ejecutó el 8 de febrero de 2010. El 10 de febrero de 2010 ya existían aprensiones en el caso de la masacre de las dos herras. Híjole, me quedan cinco minutos, entonces me voy a apurar. Eh, se han conseguido dos sentencias internas con condenas de 6.600 años que son simbólicas porque no se puede, como decía la jueza Yanín Barrios, no se puede invisibilizar a cada una de las víctimas. Y por eso se oye eh, la sentencia tan grande. Tres sentencias en Estados Unidos por cuestiones de migración, pero el contexto sobre la masacre, porque han negado que son criminales de guerra. Hemos conseguido la sentencia en la Corte Interamericana y estamos a la espera de que en agosto se realice un tercer juicio en Guatemala en contra de un calvírio que sustrajo a uno de los niños sobrevivientes. Y por supuesto el caso de genocidio, en donde... Empezamos desde 1998 a hablar de genocidio, de preparar genocidio. Presentamos las querellas eh, respectivas eh, en 2001 y llegó un proceso largo. En, do, en una batalla de más o menos de 2006 a 2009, logramos desclasificar los planes de campaña militar. ¿Y qué dicen los planes de campaña militar? Y particularmente el de 1982, que su objetivo es aniquilar al enemigo. Y en y un, un documento militar, de doctrina militar, se establece que el, don, el enemigo incluso puede ser población civil. Pero en el caso particular del genocidio ischí, de en un docu, en otro documento militar, que anda resguardado también por ahí, que se llama Plan de Operación Sofía, se establece que el 100% de los chiles eran bases sociales de la guerra, por lo tanto los convertía en enemigos y por lo tanto había que aniquilarlos. Y el desarrollo de la investigación nos llevó a establecer la comisión de genocidio en el área de Chile y para eso pues desarrollamos una prueba de más de 100 testigos, no es que, no es que solo 100 testigos hayan, seleccionamos un poquito más de 100 testigos documentos entre planes militares, legislación de la época, había un estatuto fundamental de gobierno, un plan nacional de seguridad, bueno, había una serie de documentos que logramos rescatar, discursos dominicales del mismo general Ríos Món, más de 60 peritajes de antropología forense, es decir, de exhumaciones de cementerios clandestinos. Hicimos un, un ver, una verdadera conjugación de peritajes porque es importante llevar al tribunal aquella época y demostrar el contexto en el que se ejecutaron aquellas graves violaciones a derechos humanos entonces lo que estoy diciendo es solo una pequeña muestra presentamos peritaje cultural peritaje histórico político técnico militar, peritaje de desplazamiento militar, desplazamiento humano peritaje psicosocial, peritaje estadístico y muchos me han dicho ¿y qué tiene que ver un matemático? presentándose en un caso de genocidio. Bueno, es sumamente importante porque hay que estimar el número de muertos, de asesinatos, porque muchos de los muertos se quedaron en las montañas, porque muchos de los muertos todavía están en fosas clandestinas. Entonces necesitamos eh, demostrarle al, al, al tribunal este contexto. Pero como dijo el fiscal de Estados Unidos en los juicios de Nuremberg, el, el, el fiscal Robert Jackson, dijo, dijo algo así como, le vamos a demostrar cómo con sus propias palabras, con sus propios documentos, con sus propios testimonios, cómo cometieron sus crímenes. Pues el video a continuación es una entrevista que se hizo al general río en donde él, en ese video asume su responsabilidad, aunque hoy diga que solamente estuvo detrás de un escritorio ejecutando acciones políticas. Y el valor nuestro está en esa capacidad de poder responder a las acciones de mano. Eso es lo más importante. El Ejército es la capacidad de reaccionar, porque si yo no puedo controlar al Ejército, entonces ¿qué estoy haciendo? Entonces, cuando ustedes ven esto, pues también es parte de la prueba. Ahorita estamos en un segundo juicio. ¿Por qué? Aunque tenemos una sentencia, se dio un fraude. Y el fraude está en una de las publicaciones que, que algunos de ustedes seguramente obtuvieron al ingresar. Esto va a hablar. Está en esta. Al final de esta publicación tienen la ilustración de cómo se fraguó el fraude. Un fraude que hizo la misma Corte de Constitucionalidad, la máxima autoridad judicial en el país y de control constitucional, inventándose un hecho que no sucedió. Además, ordenando un acto ilegal al ordenar la retroactividad del proceso cuando la única forma legal de revisar la sentencia era una apelación, eso evidencia lo fuerte que es la impunidad, pero evidencia también lo más fuerte que es la resistencia y la lucha de los pueblos originarios. Hoy estamos en un segundo juicio y la gente llega a declarar y llega con más ánimo y dice, si no me creyeron la otra vez, lo vuelvo a venir a decir y si tengo que venir mil veces, mil veces voy a venir a decir mi historia porque lo que quiero es que sepan que yo no estoy mintiendo. Pero estamos hablando también de los crímenes de hoy, y los crímenes de hoy son la criminalización y la corrupción. Cuando en enero de 2012 se citó al general Ríos Món, el 26 de enero de 2012 se citó al general Ríos Món para ser escuchado, como sindicado me dijeron, tocaste a un tocado y te van a matar, pues todavía estoy vivo, y no necesité ni guardaespaldas, ni carro blindado, ni acompañantes, bueno, acompañantes de repente sí, pero es ese desafío que tenemos que hacer todos, lo que quiero decir de los crímenes de ayer y de hoy, ese vínculo que tenemos y que estamos librando en Guatemala hoy, que se llama Los Casos, de corrupción es tocar a los intocables, a los dueños del país. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Pero los dueños del país también criminalizan y siguen criminalizando a los pueblos indígenas. Y esta otra publicación, para los que la tienen, es sobre el caso de la, de la criminalización de autoridades ancestrales y líderes comunitarios. Es un caso ilustrativo, pero tenemos más de 100... Casos de criminalización de líderes comunitarios hoy, con casos falaces, construidos sobre base de prueba falsa, con cooptación total del sistema de justicia. Y esta publicación se lo demuestra. Y lo que no se quiere es reconocer lo rico que es la cultura de los pueblos originarios. Aquí hay un peritaje sumamente importante para que lo lean, ¿Cuál es la forma de organización comunitaria de los pueblos originarios. Es súper interesante entender que la democracia no es una cosa del siglo XX o XIX. Ellos la tienen y la tenían antes de la invasión. Entonces, concluyo diciéndoles que efectivamente la lucha contra la impunidad y por la justicia debe de hacerse día tras día. Y debemos de confiar en que somos capaces de ir rompiendo ese gran muro que se llama impunidad y accesando a ese derecho sagrado que se llama justicia. Gracias. Buenos días a todos y agradezco eh, la, la invitación que nos permite de alguna manera tratar de contribuir desde desde la experiencia del Uruguay y fundamentalmente de algo que puede resultar muy extraño, que es el papel de los trabajadores en la lucha contra la impunidad. De alguna manera en este mundo eh, a los trabajadores se los ha constreñido a ocuparse de los problemas del mundo del trabajo y muchas veces por distintas razones se autoexcluyen del trabajo de la lucha por los derechos humanos en las concesiones más amplias, y sobre todo porque generalmente han sido las organizaciones sociales y sindicales las víctimas privilegiadas del terrorismo de Estado. Eh, hay dos, eh, generalmente, cuando se habla de Uruguay, tenemos la posibilidad de que se articulen dos discursos. Por un lado, un discurso sostenido desde de los gobiernos, desde el actual gobierno, de que está todo bien, de que tenemos al presidente, tuvimos al presidente más pobre del mundo, que hemos legalizado la marihuana, que hemos establecido el derecho de la mujer, el derecho al femicidio, matrimonio igualitario, bueno, podemos hacer una larga lista. Entonces Uruguay, como se decía hace los años 50, es una suerte de suiza de América. Y Tenemos otro discurso que dice que está todo mal. Yo creo que, como hay un dicho que dice, ni pelado ni con dos pelucas, es importante cuando se transmite experiencia y cuando se intentan sacar conclusiones colectivas, este, ubicarnos en el justo término de, de los problemas. Eh, el hecho que nos pidieran, que mandáramos previamente una, la ponencia nuestra por escrito, nos libera de la posibilidad de quedar en manos de la tecnología, de hacer una presentación en PowerPoint o no algo por el estilo, y nos entrega a la vigilancia de los organizadores que tienen la obligación de decirnos cuando nos excedemos del tiempo. O sea, espero tener cumplir con, con ese tiempo y voy a leer eh, lo que escribí como ponencia. Que, que, eh, recomiendo, hay un material que dejamos en la, en la mesa de entrada que es el Observatorio Lucía alguno como, como un espacio de acción social con eso y entrando a nuestra página web que, de, eh, que es de uso público se podrá tener una idea más global y espero que finalmente con algunas preguntas podamos contribuir efectivamente al objetivo de este, de este seminario. La sentencia dictada en febrero de 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición en 1976 de María Claudia García de Gelman condenó al Estado uruguayo a hacer lo que era reclamado por las víctimas del terrorismo de Estado desde hacía más de 30 años. La misma tuvo lugar en momentos en que ya no gobernaban los dos partidos que habían sido sostén de la impunidad en el período anterior. Nos referimos al Partido Nacional y al Partido Colorado. Por el contrario, tenía en el Gobierno, desde el año 2005 y contando con mayorías parlamentarias, una fuerza política, el Frente Amplio, integrado mayoritariamente por organizaciones que habían sido el blanco privilegiado del terrorismo de Estado, de la dictadura, entre 1973 y 1985, y el periodo de autoritarismo estatal que la precedió entre 1968 y 1973. Esos dos elementos explican una cierta expectativa que se creó en el Uruguay a partir del año 2011 de que esa vez el Estado actuaría para poner fin a la impunidad. La sentencia Gelman fue percibida como un cono de luz sobre un escenario jurídico y político que durante muchos años había permanecido poblado de oscuridad. Al obligar a que el Estado investigara la grave violación a los derechos humanos de manera eficaz y en plazos razonables, con acceso de las víctimas a todas las etapas de la investigación, planteó un desafío para el Estado y el sistema político que, a esta, que hasta ese momento, con matices, había actuado en la lógica de los límites e impuestos las políticas de impunidad para cumplir con ese desafío Uruguay ha estado obligado a asegurar que una ley de impunidad aprobada en 1986 a la salida de la dictadura bajo presión de las fuerzas armadas y posteriormente ratificada por un referéndum y un plebiscito no siguiera siendo un obstáculo para castigar los crímenes cometidos por móviles políticos por militares y policías durante el terrorismo de Estado Y era también un desafío para nosotros, víctimas y defensores de los derechos humanos, pues deberíamos dotarnos de nuevas herramientas de lucha que nos permitieran, en ese nuevo escenario que incorporaba de manera sustancial al sistema judicial, que hasta ese momento había tenido una actuación nula o marginal, mantener una activa vigilancia para que se cumpliera el mandato del sistema interamericano. Y además, sabiendo que los gobiernos siempre se muestran poco inclinados a enfrentar a las instituciones armadas, sobre todo cuando éstas mantienen siempre poder. De ahí que la herramienta innovadora que nos propusimos construir el Observatorio Luz barburu debía tener un doble propósito, actuar sobre el sistema judicial y los otros poderes del Estado y contribuir a fortalecer a la sociedad civil, de manera que ésta tuviera la mayor capacidad para neutralizar una previsible poca voluntad del sistema político de cuestionar y depurar a fondo los cuerpos represivos. Esa capacidad de fortaleza se lograba en primera instancia aglutinando la experiencia del movimiento sindical, las visiones de otras organizaciones de la sociedad civil y el aporte de la academia. Eso es el Observatorio Lucíbargur, creado en el año 2012, a partir de una decisión original del movimiento sindical. Para nosotros, entonces, que se cumpliera la sentencia de la Corte Interamericana, se transformó en uno de los ejes principales de nuestra estrategia hasta el día de hoy. A nivel estatal, las respuestas que se ensayaron para cumplir con la sentencia fueron titubeantes y carentes de eficacia la mayoría. Se crearon una abundante y variada proliferación de organismos con lo que se aparentó que existía voluntad política de cumplir con el sistema interamericano. Pero que en la realidad se mostraron ineficaces justamente por la notoria ausencia de voluntad política de persecución criminal de los terroristas de Estado. Eso quedó de manifiesto en las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas y en la no comparecencia del Uruguay en la audiencia de la Comisión Interamericana en mayo de 2017. Se creó una Secretaría de Derechos Humanos a nivel de la Presidencia de la República una comisión interministerial para el seguimiento del cumplimiento de la sentencia una secretaría para el pasado reciente un grupo de trabajo por verdad y justicia una unidad especial de delitos del terrorismo de Estado en el Ministerio del Interior una unidad especial de la Fiscalía y en estos últimos días se instaló una Fiscalía especializada para entender en todas las causas de todo el país que si no se le dota de más recursos humanos y materiales, seguramente no cumplirá con los objetivos para los cuales se creó. A nivel parlamentario, desoyendo una propuesta de la sociedad civil, se aprobó una ley que debía tener el propósito de solucionar algunas de las dificultades jurídicas previsibles, como la no aplicación de la ley de impunidad y de otras normas internas, Excluyente de la responsabilidad penal, como la prescripción, cosa juzgada y obediencia debida. Sin embargo, en realidad, terminó siendo, salvo quizás en uno de sus artículos, funcional a las estrategias de impunidad. Efectivamente, solo el artículo que estableció, que restableció la pretensión punitiva a la que se había renunciado con la ley de impunidad, hasta ahora, no, hasta ahora no ha sido tachada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Hay que tener en cuenta que ese aspecto ya había sido saldado por la propia sentencia Gelman y dos años antes por un pronunciamiento de la Suprema Corte que en el 2009, por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad de la ley de impunidad, reconociendo por primera vez la existencia de un bloque de constitucionalidad de derechos fundamentales que va claramente en favor de de la jurisprudencia según la cual las convenciones Internacionales de Derechos Humanos se integran a la Constitución de la República en función de uno de sus artículos, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana. No es temerario afirmar que a partir de esos dos hechos se saldó un debate que atravesó la sociedad uruguaya. El hecho de que la ley de impunidad haya sido aprobada por un Parlamento Democrático y posteriormente ratificada o respaldada en dos oportunidades por la ciudadanía. En un referéndum en 1989 y en un plebiscito en octubre del 2009. Ya no podían continuar invocándose para justificar la inacción del Estado ante la continua y sistemática violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Resumiendo, las normas del derecho internacional y la protección de los derechos humanos se constituyeron a partir de la decisión de la Corte Interamericana en un límite infranqueable a, a la regla de mayorías que por dos veces habían ratificado la vigencia de una ley de impunidad. En función de realizar una reflexión sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil frente a crímenes de Estado, nos parece importante analizar el cómo llegamos a ese escenario que se instaló a partir de la sentencia de la Corte Interamericana en el 2011 y de cómo se siguió gestionando por el Estado las consecuencias del terrorismo de Estado hasta la actualidad. Esta represión es importante en razón de que la importancia de, esta sentencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el 2009 le sucedieron a partir de 2013 una serie de sentencias declarando la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 18.831, al que le siguió pronunciamientos sinuosos según la integración de la corte, que a veces dictó fallos favorables como desfavorables a la constitución, a la constitucionalidad de la misma ley. Actualmente, existe en el máximo órgano de poder judicial una mayoría contraria a la constitucionalidad de la ley que declara los delitos de esa humanidad y es prescriptible los delitos de terrorismo de Estado. Y ello constituye una seria amenaza para el futuro. El preludio a la impunidad. Hay un periodo de tiempo entre los, crimen, entre los regímenes autoritarios y las democracias restauradas que se ha dado a denominar de transición. Si bien es cierto que dichas transiciones tuvieron sus particularidades y especificidades en los distintos países del cono sur, es nuestro interés hoy analizar, aunque sea muy esquemáticamente, ese fenómeno en el Uruguay y así poder entender y explicar algunos aspectos poco o insuficientemente analizados, entre ellos la llamada justicia de transición. aceptar la denominación que puede implicar la existencia de una justicia recortada, es una visión, un camino al que los esfuerzos de los sectores más consecuentes de la defensa de los derechos humanos nos negamos a transitar al menos pasivamente. Efectivamente, en el Uruguay existió una suerte de justicia de transición que buscó por todos los medios abstenerse a la persecución penal de las graves violaciones de la dictadura. Para legitimar, legitimar esa opción, desde el Poder Estatal se argumentó que así se facilitaba una transición pacífica. La aprobación de la ley de impunidad, llamada de la caducidad de la detención punitiva del Estado, fue la más importante herramienta jurídico-política para que no existiera una persecución penal. Los reclamos de verdad y justicia de las víctimas en el Uruguay siempre estuvieron en conflicto de mayor o menor medida con los esfuerzos que desde el Estado y el sistema político se realizaron para abstenerse de buscar la verdad y emprender la persecución penal. El precio de la paz que debía pagar la sociedad, se argumentaba, era la ausencia de justicia. Una política de persecución penal, consecuente y eficaz, se afirmaba, desencadenaría nuevas violencias y ponía en peligro una transición en paz. Una aclaración necesaria para entender la ley de impunidad en, Uruguay, en nuestro país. A diferencia de otras, era de carácter jurídico-política, pues su aplicación en cada caso, es decir, qué conducta asumía un juez ante una denuncia cometida por la dictadura que se le formulaba para ser investigada y castigar al responsable, dependía de una decisión política del Poder Ejecutivo que determinaba en cada caso la aplicación o no de la impunidad. Durante el transcurrir de la transición, la lógica de esa suerte de justicia transicional buscó proporcionar los medios jurídicos y políticos para que ella encontrara los caminos más adecuados para que la gestión del pasado se realizara en el marco de la reconciliación entre el poder militar y y el poder seguir. Ese proceso se intentó a lo largo del tiempo, se logró realizar, obviamente, que el restablecimiento de los principios democráticos, perdón, ese proceso se intentó y por largo tiempo se logró realizar, obviando que el restablecimiento de los principios, de los principios democráticos necesariamente pasaba por resolver una condición básica para el Estado de Derecho, la necesidad colectiva de conocer la verdad en pos de la justicia. La movilización popular. La movilización por la defensa de los derechos humanos, aún en dictadura, fue la más importante expresión de desobediencia civil frente al orden militar. De esa manera y hasta la actualidad Además de su carácter humanitario, es una reacción de la sociedad civil estrechamente vinculada a la existencia de nuestro país de resabios de autoritarismo, mediante amenazas a defensores de los derechos humanos y actuación de los servicios de inteligencia sobre las organizaciones de la sociedad civil. Fue y es un desafío emergente que se instaló en nuestra sociedad y una acción de denuncia a la acción estatal frente a los. Efectos de la, del despotismo militar esta última parte de los cinco minutos que me queda eh, lo voy a usar para plantear las características del observatorio Luz Ibarburo, de un observatorio que de alguna manera se diferencia por distintos aspectos a otras experiencias que para nosotros también han sido muy valiosas como la de la Universidad Diego Portales, la que se hizo en, en Perú, que de alguna manera nos permitió tener algunos insumos para los cual desarrollar esa actividad en el Uruguay. Por, por supuesto, nuestro abatero Lucido lleva el nombre de una madre de un desaparecido que murió sin saber cuál fue el destino de su hijo. Desde el movimiento sindical hemos tenido... Eh, como gran preocupación no solamente sobre los delitos del pasado sino sobre la impunidad que nosotros catalogamos que es algo más que no castigo, es la falta de derecho. la necesidad de tener una sociedad civil fuerte si no hay una sociedad civil fuerte todos los organismos que se creen todos los convenios que se firmen todos los pactos que se eh, suscriban todas las convenciones que se hagan, son papel pintado. Entonces, en ese sentido, hemos tenido la concepción de que hay que juntar tres elementos importantes de la sociedad. Uno es la capacidad que han tenido los trabajadores para organizarse a ese mundo constreñido del trabajo, pero que hay que tratar de, de impulsarlo también hacia otros niveles de los derechos. Después las experiencias de las organizaciones de Derechos Humanos, en el observatorio están las organizaciones de familiares, de hijos, par, fundaciones, la asociación que los jubilados, la Federación de Estudiantes Universitarios. Esa es una experiencia que debemos conjuntar. Pero había un tercer elemento que era muy importante, que era el papel de la academia. En el Uruguay, la materia de los derechos humanos en la Universidad de la República, en la Facultad de Derecho, es algo que no tiene ninguna importancia. Acá allí se forman abogados para plantear derechos de familia, cobro de cheques, pero no se educa a abogados para defender el tema de derechos humanos. Entonces la, eh, una de las cosas que no se nos ocurrió y que logramos en ese momento con un decano favorable fue que los estudiantes de Derecho vinieron a hacer pasantías a los cerradores. Ahí se dio una cribación y un traslado de experiencia. Desde las organizaciones sociales, del movimiento sindical, se le trasladó algo. Los estudiantes que fueron ahí aprendieron algo, y nosotros también aprendimos algo, porque hay algo que enseña la academia, que nos, no, muchas veces nos cuesta a quienes no somos abogados, somos sindicalistas, entender. Tanto es así esa experiencia, que actualmente el equipo de abogados que lleva la, el observatorio de Lucía está entregado mayoritariamente con gente que vino a hacer la pasantía y que no entendía nada de derechos humanos y que a partir de esa experiencia se incorporó. También hemos tenido una actividad importante con pasantes voluntarios, por supuesto, del extranjero, o sea, con la Universidad de Grenoble con la Universidad de Oxford, con otras universidades que de alguna manera han mandado o han ido sus estudiantes a realizar las pasantías en el observatorio para entender la realidad. Y en este año incorporamos al tema de, de las pasantías y de ese intercambio de enseñanza mutua a otra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas, y una muy importante que es la de Información y Comunicación, porque hay un poder que de alguna manera ordena muchas veces lo que los Ciudadanos piensan en lo que pasa en la sociedad que tiene que ver con la conciencia de la ley. Y ahí también precisamos la acción de los defensores de derechos humanos para cambiar la mentalidad de quienes se forman para ser comunicadores de la realidad. Y el otro elemento, y ahí me dice la, la, la dictadura del tiempo, el último elemento que quiero plantear es lo siguiente: los observatorios, por lo general, se hacen para observar una realidad y no para actuar. En Uruguay, por ejemplo, que el observatorio de, de, de seguridad pública. El observatorio dice, bueno, sucede tantos crímenes, tantos robos, están en tal zona, tal, tal, tal, tal. pero ese observatorio no sale a perseguir nada de Nuestro observatorio al comienzo iba a hacer eso, iba a observar cómo ocurría un proceso de justicia en Uruguay, anotar qué era lo que pasaba, a tratar de mejorarlo, pero no teníamos la intención de actuar directamente. O sea, nosotros de alguna manera si fuéramos un observatorio de, de, de seguridad ciudadana, tuvimos que salir a perseguir la norma. En este caso salimos a perseguir crímenes de terrorismo al Estado, a través de nuestros abogados que acompañan a las víctimas, que litigan y todo lo Bueno, para cumplir con, con, con la palabra tiempo, este, voy a terminar simplemente este, diciendo que este, este, este seminario, espero que termine. De la misma forma que empezó con alguien que no tenía que ver con la participación específica del de, de este seminario, que fue la persona que dijo, antes de determinados eventos, supongo que si, si se refería a los sismos, dijo, bueno, hay que comportarse así y así. Nosotros estamos viviendo otro sismo, que ¿no? es el avance de la impunidad. Y lo, espero que, que acá definamos por lo menos cuál es el lugar seguro para ubicarnos en esa realidad. Muchas gracias. Muchísima satisfacción escuchar las palabras de introducción durante la mesa de instalación porque es realmente muy satisfactorio ver que hoy, o sea, es lamentable que tengamos que estar hablando sobre esto en México, pero es muy satisfactorio que hoy reconozcamos elementos conceptuales y empíricos que nos están golpeando de manera eh, muy dramática Elementos como el hecho de reconocer la complejidad criminal, como el hecho de que las estructuras criminales no son lo que eran hace 10 años, como el hecho de que para hablar de procuración de justicia, eh, hablemos de corrupción, porque comenzamos entonces a entender que la corrupción es prácticamente lo que está a la base de muchísimos fenómenos delictivos. Entonces, Hace 7, 8 años en México, por obvios motivos, no estábamos aún hablando ni reconociendo esos conceptos. Por eso, eh, verdaderamente es muy eh, satisfactorio esta mañana haber escuchado que ya estamos reconociendo la necesidad de entender esos elementos y pues bueno, ahora la tarea que sigue es poder llevar a la práctica de la procuración de justicia ese reconocimiento, ese reconocimiento de la gravedad de la corrupción y ese reconocimiento de la complejidad de las estructuras criminales que operan actualmente en México. Eh, rápidamente les comento, yo dirijo un, un grupo de investigación que se llama Fundación Vortex eh, nosotros está, venimos trabajando desde hace aproximadamente unos 10 años en, en entender estructuras delictivas, en entender estructuras criminales. Para eso cada vez nos hemos ido enfrentando con mayor complejidad, mayor escalada transnacional, eh, mayor integración de mercados delictivos, etcétera, etcétera. Entonces somos un grupo totalmente independiente, de científicos, científicos sociales, abogados, humanistas, eh, que inició con el único propósito de entender a nivel científico, a nivel académico, esos procesos de complejidad criminal, pero pues que en los últimos años eh, hemos comenzado a trabajar cada vez más cerca y de la mano ya en el campo, en el ejercicio de esa procuración de justicia. Porque algunas de las herramientas, no solo metodológicas, sino tecnológicas, que, que ha desarrollado la Fundación para su trabajo de investigación académica, pues han resultado ser útiles o al menos han facilitado algunos procesos de investigación judicial y algunos procesos de procuración de justicia. Porque como les digo, lamentablemente eh, la complejidad de los fenómenos es cada vez mayor y en la medida en que busquemos, no solamente en el contexto de, una, de la justicia ordinaria, sino con mayor motivo en el contexto de aquella justicia que a veces denominamos como transicional, en la medida en que busquemos completar procesos de reconstrucción de verdad, de reparación y de no repetición, pues nos vamos a tener que enfrentar con sucesos que son muy complejos en su, en su dinámica. Como muy bien, por ejemplo, lo comentaba eh, Edgar al hablarnos de las experiencias, eh, por ejemplo, en el caso de, de genocidio, eh, para lograr al menos una sentencia, contra el general Ríos Montt, eh, por ejemplo ahí estábamos hablando de muchas víctimas, de 140 y ¿cuántas víctimas? En genocidio 1.700 víctimas. Buscar la, la justicia y la reparación eh, cuando intentamos entender la dinámica de victimización en 1.702 casos, pues requiere unos, impone unos desafíos que demanda unos métodos, unas metodologías y unas herramientas eh, algunas veces muy específicas. Y que lamentablemente no son las herramientas a las que están acostumbrados, por ejemplo, los fiscales en la mayoría de ministerios públicos o de procuradurías en nuestros países. Entonces, por eso muchas veces la iniciativa tiene que comenzar desde las, desde las mismas víctimas para lograr empujar esos procesos eh, de entendimiento, de reconstrucción de la verdad. En teoría esto es lo que se supone que debería pasar, es lo que esperaríamos en el ejercicio de la procuración de justicia, pero pues como ustedes saben, eh, la mayoría de veces mm, el, el flujo de la gestión de justicia, pues no funciona tan, tan, tan perfecta como la vemos a ellos. Sobre todo, repito, cuando nos tenemos que enfrentar a la reconstrucción de cientos o miles de hechos victimizantes. Sobre todo porque lamentablemente eh, y de nuevo me remito al ejercicio inicial de, de los fiscales. Lamentablemente los fiscales, nuestras fiscalías casi siempre tienden a abordar eh, los casos, los análisis de casos de manera aislada, primero que todo. Y segundo, con un modelo mental que de manera muy acertada ya se empezó a cuestionar desde la instalación de la mesa, cuando decíamos, cuando se decía en la primera mesa, que este modelo de unas organizaciones criminales totalmente piramidales, jerarquizadas, con un, con un líder único, eh, con un jefe, con un cabecilla, esos modelos cada vez son más inútiles, básicamente, para entender la verdadera complejidad. Pero lamentablemente, en la mayoría de nuestros países, en América Latina, el ejercicio y la actividad de investigación judicial comienza por ese, por ese modelo, que está casi siempre determinada y atravesada por ese modelo, cuando en realidad pues sabemos que no es así, en realidad sabemos que, que, que estos procesos de victimización masiva pues, son mucho más complejos que unas eh, organizaciones criminales cerradas y conformadas por unos pocos eh, criminales de tiempo completo, que es como los hemos llamado en, en, el aparato, en, en toda la elaboración teórica para, para enfrentarnos a en esa complejidad. Entonces, lamentablemente comienzan estas investigaciones abordando casos aislados, pero en realidad pues, todos sabemos que los casos en el ejercicio eh, están totalmente vinculados unos con otros y sobre todo sabemos que no están configurados por esas organizaciones criminales eh, simplificadas casi en ese modelo caricaturesco sino que están conformados por sistemas sociales entonces el desafío obviamente va a ser eh, en, actualmente es y va a ser durante los próximos años poder contar con las herramientas, desarrollar las herramientas conceptuales, metodológicas e incluso eh, tecnológicas para que cada vez podamos entender a nivel de, de, nuestras, de nuestras fiscalías y de nuestras cortes, podamos entender más esa complejidad. Lamentablemente buena parte de ese ejercicio y de esa presión pues, va a comenzar desde la sociedad civil pero es una tarea pues, que no podemos postergar. Para problematizar un poco, les traigo un caso que quienes ya me conocen eh, han visto, porque es muy útil para, para ejemplificar a qué me refiero cuando digo que este modelo de análisis, este modelo mental, tiende a ser casi caricaturesco, por ser exageradamente simplificado. Eh, aquí pues, tenemos la fotografía de lo que en su momento prácticamente las autoridades en México, la Secretaría de Seguridad Pública Federal a, a comienzos de esta década, esa era digamos la fotografía eh, oficial de lo que en su momento se denominaba y se conocía como la familia Michoacana, ustedes saben toda la historia de evolución que continuó después en el Estado a partir de esas, de esas estructuras, pero entonces en Vortex en ese momento estábamos comenzando nuestras primeras exploraciones con protocolos y con metodología de algo que es el análisis de redes, que es un, un campo de investigación científica que le permite a uno entender en buena parte la complejidad de los sistemas sociales. Aquí entonces tenemos pues, una organización criminal en su sentido tradicional, hablamos de 15 básicamente, como les dije ahora, criminales de tiempo completo. Me refiero a criminales de tiempo completo pues porque aquí aparecen en estos organigramas eh, comunes, tienden a aparecer pues los narcotraficantes o los gatilleros o los sicarios eh, que, que, digamos, evidentemente forman parte de, de la organización. Sin embargo, en este modelo mental casi siempre tiende a omitirse la colaboración, la vinculación y el ejercicio eh, facilitado por otros agentes que sin ser estrictamente narcotraficantes pues facilitan la operación de esas estructuras, entonces ya en ese momento a nosotros nos parecía poco evidente que una estructura criminal eh, tan violenta que lograba, que lograba operar a lo largo de varios estados, pues fuera, estuviera conformada únicamente por 15 narcotraficantes, en ese momento entonces eh, recopilamos eh, sentencias locales del Estado de Michoacán, aplicamos unos protocolos y el modelo, pues como ustedes se pueden imaginar, tiende a ser mucho más complejo de lo que inicialmente se supone. Entre otros motivos, pues eh, como todos sabemos, para que una organización criminal como la familia michoacana pueda operar, pues necesita la colaboración de policías, de alcaldes municipales, incluso pues todos hemos visto, sobre todo desde el año pasado, los niveles de corrupción en los que han participado eh, los gobernadores en México. Entonces, el punto es que para poder entender realmente en qué consiste un proceso de victimización, por ejemplo, a cargo de la familia Michoacán en su momento, eh, pues necesitamos entender la participación de todos estos agentes. Lo cual, pues, como les decía, requiere unos, unas metodologías, unas herramientas de análisis para poder alejarnos de ese modelo básico, si, no solo simplificado, sino casi simplista y como les decía, caricaturesco, que es como eh, analizamos tradicionalmente eh, las dinámicas criminales. Básicamente para poder dar el salto entre, entre la idea de que para lograr reconstruir la verdad de procesos de, de victimización tenemos que entender únicamente unas estructuras eh, quietas, con unas jerarquías estrictas y con unos líderes muy evidentes para entender, para dar el paso a entender que en realidad estamos hablando de sistemas, de sistemas que son muy dinámicos, muy descentralizados, en los cuales no hay un solo actor que tome absolutamente todas las decisiones. No hay un capo que pueda ser capturado para lograr, como se habla usualmente, la desarticulación completa de la estructura. Entonces, ahí es donde está el desafío. No obstante y coincidiendo muy bien con la, con la foto que mostró, que mostró Edgar, todos sabemos que cuando llegamos a una fiscalía o incluso ya después al juzgado, con lo que nos encontramos es con eso. Es decir, eh, esta es la fuente, la materia prima con la que arranca una investigación. Entonces, tamaño tarea a la que nos enfrentamos nosotros desde la sociedad civil o bien sea los fiscales, los procuradores de justicia, de pasar de esas literalmente montañas de información a algo que sea una sentencia que se pueda sobre todo ejecutar, ¿no? como hablábamos, eh, como muy bien lo, lo, lo explicó Edgar, que no sea una sentencia que solamente se quede en su redacción, sino que efectivamente se pueda ejecutar. Entonces les voy a comentar rápidamente algunos de esos desafíos en la práctica, por ejemplo de Colombia, como algunos de ustedes saben, antes eh, del actual proceso de justicia transicional, Colombia en el año 2005 inició un proceso de justicia transicional llamado Justicia y Paz eh, y les traigo esta foto porque el comandante narcoparamilitar que aparece aquí ahora lo vamos a ver en, en términos de estructura entonces por eso traje esa foto como se pueden imaginar eh, el proceso de justicia transicional pues arrancó con versiones libres en las cuales se narraron eh, miles de hechos miles de nombres miles de fechas etcétera etcétera y los fiscales pues tenían la tarea de pasar todos esos miles y esos mares de información a acusaciones y luego llegar a, a sentencias ese proceso de justicia transicional eh, sobre todo en el año 2005 aparece luego de que las de que esas estructuras criminales en colombia hubieran logrado un nivel de infiltración masiva en prácticamente todos los niveles eh, de la administración pública en Colombia. Y para eso les traje este, este documento que es muy representativo de esa infiltración. Los invito a leer eh, el primer párrafo para que nos hagamos una idea de de, de qué tan complejo en términos de los alcances institucionales puede llegar a ser la acción eh, de una estructura criminal entonces les voy a leer rápidamente el primer párrafo dice con ciudadanos como enuncia nuestro preámbulo del pueblo de Colombia evocando, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia el trabajo, la justicia, la igualdad el conocimiento, la libertad y la paz, hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra, nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social. Entonces, esto es básicamente un pacto firmado para refundar el Estado de Colombia, un pacto impulsado por las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo estrictamente narcotraficante y paramilitar lo cual pues puede no ser muy representativo si uno dice, bueno, pues se reunieron ellos, los comandantes y acordaron eso, eh, pero se vuelve muy representativo cuando vemos eh, algunos de los firmantes, cuando encontramos perfecto, cuando encontramos a gobernadores alcaldes, eh, senadores congresistas, etcétera, etcétera entonces, ¿cómo lograr la reconstrucción de un proceso, la reconstrucción de la verdad, no solamente judicial, sino histórica, de un proceso de infiltración tan complejo, que se tradujo, obviamente, en procesos de victimización igualmente complejos. Pues bueno, pues bien, eh, el eje, uno de los ejercicios que hicimos en su momento con, con la Fiscalía de Justicia y Paz y con el Centro Internacional de Justicia Transicional en Colombia, fue reconstruir las, las estructuras a partir de la información proporcionada por, las, por los victimarios, eh, es decir, por los comandantes paramilitares. Entonces, si ¿sí recuerdan el comandante que estaba ahí eh, en, eh, entregando, bueno, en ese momento recibiendo las armas de sus hombres que se estaban desmovilizando, pues, por ejemplo, el ejercicio de reconstruir toda la información que ese que solamente ese comandante narco paramilitar proporcionó pues fue algo de este tipo alguna eh, tarea que comienza por identificar a cada una de las personas mencionadas en las casi dos años durante los casi dos años de versiones libres luego identificar los mayores niveles de centralidad identificar quiénes son los agentes más conectados quiénes son los que más intervienen en la estructura, luego comenzar a organizar visualmente la estructura para entender cuáles fueron las subestructuras que la conformaron, luego comenzar a identificar eh, los flujos específicamente concentrados, por ejemplo, en el ejercicio de la violencia, aquí representados con la línea roja, para entender de manera Ah, bueno, los flujos de violencia representados con línea roja, aquí por ejemplo, con color azul también los flujos eh, financieros que sustentaron esa operación y aquí con flujo verde eh, los los acuerdos estrictamente políticos de la participación de alcaldes y gobernadores que sustentaron estos procesos. Todo esto con miras, por supuesto, a reconstruir, por ejemplo, eh, los procesos de, de victimización masiva. Aquí entonces vemos a los agentes, a los nodos, que son receptores de toda una ruta eh, y que comienzan con las letras BC, son eh, víctimas, son agentes específicamente víctimas de alguna forma de macro que ahorita vamos, vamos a ver. Eh, el ejercicio pues obviamente es muy demandante, pero luego lo hicimos también con la información ya no proporcionada por el comandante narco paramilitar, sino por las víctimas, con los testimonios eh, que se desarrollaron durante el proceso de justicia transicional. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas formas específicas de victimización, por desplazamiento forzado, por reclutamiento forzado. Entonces, eh, toda esta zona verde, por ejemplo, que, vamos, que vemos muy coloreada, pues en realidad son miles de de interacciones, eh, de procesos de victimización por desplazamiento forzado, por ejemplo. Entonces, solamente en ese caso estábamos hablando de, eh, de la estructura reconstruida con la información de las víctimas, hablábamos de 1.500, 1.600 eh, víctimas eh, es, a las cuales se les pudo identificar eh, de manera específica y detallada quién fue el agente victimizante y sobre todo desde dónde comenzó eh, la orden, por ejemplo, el flujo de información que luego se tradujo en la victimización, en el ejercicio específico de victimización. Todo eso con miras a entender pues, los niveles de responsabilidad penal, no solamente en términos inmediatos, sino sobre todo en términos mediatos para entender a los principales determinantes del proceso. Para finalizar, sí, ya, ya un minuto, eh, no, un minuto y medio, con esto finalizamos. Eh, entender estas estructuras es exageradamente difícil, porque entre otras cosas nuestro cerebro tiene una limitación inherente que por investigaciones neuroantropológicas se, se ha entendido, se ha entendido esa limitación. Y entonces sabemos que el cerebro humano solamente puede entender estructuras sociales sin ayuda de herramientas tecnológicas de máximo eh, aproximadamente 150 personas. Entonces, imaginen cómo se le puede exigir a un fiscal o luego a un juez poder entender estructuras y procesos de victimización si no contamos con las herramientas eh, que permitan entender esa, esa lógica. Para finalizar, eh, les traje solamente una de las sentencias, que eh, esta es del año, de finales del año 2014, ya incorporó, luego de. el proceso comenzó en el año 2005, entonces, luego de nueve años de aplicación de esos, de esos protocolos y análisis, esta sentencia ya incorporó la noción de sistema criminal y de estructura criminal para poder entender la sistematicidad de cómo estas estructuras lograron ejercer eh, estos procesos y lograron desarrollar estos procesos de macro Entonces la tarea pues, es en el muy corto plazo poder seguir desarrollando estos protocolos, estos métodos de análisis, estas herramientas tecnológicas, cada vez eh, proporcionárselas más a los procuradores de justicia y, y fiscales para que cada vez podamos eh, superar la impunidad, pero entendiendo la mayor cantidad de complejidad y de detalles posibles de los procesos criminales y de victimización. Con eso entonces termino. Muchas gracias.